Bien, fijémonos en este escenario. Como observamos, la máscara para todas estas redes es de slash 24, es decir, en decimal punteado 255, 255, 255, 0, y corresponde a la máscara por defecto de la dirección clase C. Todas estas son direcciones clase C porque el primer octeto tiene el número 192. Y además son clases C privadas porque el segundo octeto es 168. Fijémonos además que la red está constituida por los tres primeros octetos. En este caso la red es 192.168.2.0. Acá la 192.168.2.0. Acá esta red correspondería a la red 192.168.3.0. Esta de acá a la 4.0 está de acá a las 50. Veamos qué es lo que sucede si es que este host quiere enviar un paquete hacia este host de acá. Este host está en una red diferente que el host original. Puesto que el host de destino está en una red diferente del host de origen, entonces el host de origen tiene que enviarle este paquete al host ese HOTS, obviamente, debe estar en la misma dirección de red, 192.168.2, que este HOTS, que está en la dirección 192.168.2.0. Y este HOTS, es decir, el FAS de Ethernet de este ruteador, tiene la dirección 192.168.2.1. Ambos, obviamente, están en la misma red, y por lo tanto, pueden comunicarse. Es necesario la comunicación del HOTS, ...con el default gateway para que este paquete pueda llegar a su destino. Cuando el paquete llega al ruteador, éste examina la dirección de red de destino. Y si consta en su tabla de enrutamiento, la envía hacia esa dirección. Primero hace un análisis de todos los directamente conectados, de las redes directamente conectadas... Es decir, las redes de directamente conectadas, en este caso, son la que está aquí, esta y esta de acá. Esas son las redes directamente conectadas. Esta red no está directamente conectada a esta interfaz. Para llegar a esa red, se tiene que pasar por dos roteadores. Es decir, por, en definitiva, por dos saltos. Si este router tiene la información necesaria para pasar el paquete a este ruteador con el fin de que llegue a su destino entonces le envía a este ruteador nuevamente este ruteador hace el mismo análisis del paquete de origen el paquete que llega ve su dirección de red de destino y si es que está directamente conectada es decir si es de esta red o esta o esta de acá la envía pero si tiene información de cómo llegar a esta red pues lo hace a través de la interfaz correspondiente una vez que el paquete llega a este ruteador, nuevamente analiza la red de destino y como esta red es la red directamente conectada que es esta, lo envía a través de esa interfaz. Finalmente cuando el paquete llega a su destino, se retira el encabezado IP y se transmite el segmento de TCP a la capa 4 en el dispositivo.